Estamos inaugurando una obra importante de recuperación del espacio público en la, en la Plaza General San Martín, aquí en el barrio de Villaclub. Esta remodelación implica eh, juegos nuevos para chicos, juegos aeróbicos, eh, juegos para chicos con capacidades distintas, circuitos aeróbicos, todo un sistema de luces de LED importante para que las vecinas y los vecinos los puedan disfrutar en todo momento. ¿no? La recuperación del espacio público son políticas de inclusión, son derechos de nuestras vecinas y nuestros vecinos y nosotros decidimos recuperar las plazas en nuestros barrios para que, para que nuestra gente, nuestros chicos lo puedan disfrutar. Villa Club puntualmente, como, como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en todos los barrios del distrito, tiene esta plaza... Hecha nuevo, la obra de combate de Pavón, que es una obra importante que comunica el camino del Buen Aire con, con el centro de Urlingan, la recuperación vial desde el punto de vista de todo lo que es la infraestructura de calles. La reiluminación que estamos haciendo en todo el distrito, ¿no? la reiluminación a LED. Esto significa que, que, bueno, que hay un 50% más de luminosidad que vamos a ahorrar un 40% de energía y fundamentalmente vamos a garantizar la mejora del espacio público y también la seguridad para nuestras vecinas y vecinos. ¿no? Y las cuadrículas con, con cuatro patrulleros que, que están constantemente en el barrio y, y el sistema de alarmas vecinales que venimos instalando todos los días. Es una alarma vecinal por día que, que hace que las vecinas y los vecinos de Burlingame se sientan cada vez más seguros. En estos momentos difíciles, complicados para, para nuestra gente, para nuestros vecinos, para los habitantes de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de Burlingame, hay que estar al lado, al lado de ellos, ¿no? poniendo, poniendo el cuerpo y generando esperanza. ¿no? Nosotros creemos que, que una gestión municipal que está en los barrios, que un intendente que está presente, genera articulación, genera confianza y la posibilidad de construir juntos el mejor futuro para Burlingame.